romero y todo ese tipo, aguantan más estar sin tanto sol directo que otras plantas que, por ejemplo, los cítricos, los jitomates, los chiles, esas sí necesitan para que madure bien la, la fruta y te dé bueno, buena cosecha, necesitan más sol. Eh, las fresas eh, están de este lado de radiación solar porque a mí me ha funcionado mucho mejor que estén en el sol directo. A mí las fresas que me dan en el sol directo son muy dulces, son grandes, y son muy, este, y me dan mucha fresa. Si las tengo en un, alguna vez las tuve en un espacio que les daba este, un poco de sol y la mayoría del tiempo mucha luz, pero sombra, y me dejó de dar fresa, me dejó de dar mucha fresa, me daba poquitas y chiquitas. Entonces, se puede tener fresas en un espacio que les da, les da menos sol, pero la cosecha va a ser menor y las fresas pueden ser más, más pequeñas. Entonces, estos son algunos ejemplos de los, eh, de los cultivos que se pueden tener en sol y en sombra tendrían que este mucho es experimentar porque muchas veces hay plantas en que están acostumbradas a colores del sol y te dan frutos entonces a lo mejor esa planta pues sí te va a dar frutos toda la vida si la tienes bajo eh, cerca de tu ventana nada más o algo así entonces es mucho, todo esto de un huer, del, huer, del huerto en este del huerto urbano es mucho sobre experimentar es mucho sobre estar viendo que funciona que no, que les gustan las plantas y que no y este, es muy padre todo esto porque eh, aprendes mucho con toda la experimentación, que, con toda la experiencia que tienes en estos, eh, en estos proyectos. Aprendes mucho, aprendes cómo los alimentos que llegan a tu hogar, cómo el que consumes, cómo se forman, qué cuidados necesitan para formarse, todo el trabajo que lleva, ¿no? Todo el trabajo que lleva poder tener un kilo de tomate verde, por ejemplo, eh, es muy, muy, muy, eh, muy entretenido y muy interesante todo este tipo de procesos de, de, este, de cosecha y de, y de sembrado y toda esta parte. Um, ¿Hay alguna pregunta de esto? A ver, déjenme Dice Daniel, los animales conocidos como gallinitas ciegas se entierran en la tierra de las macetas. ¿Son dañinas? Porque al cambiar de maceta las he visto en su interior. Uh, no conozco como las gallinitas ciegas, ¿no? pero por ejemplo nos comenta Soli que acaba de buscar que sí son dañinas. La mayoría de los insectos que, eh, que se meten a la tierra... Eh, que son como tipo parásitos, pueden llegar a matar la, la planta. Ahorita vamos a hablar un poco sobre las plagas y esa parte. Eh, ¿Qué más? Bueno, ahorita vamos a. Eh, también una parte muy importante y que tienen que tener en cuenta, eh, que tienen que este, saber bien sobre eh, este, este tema, son los abonos, los biofertilizantes y los abonos. Eh, en, este, en esta parte yo les recomiendo que si pueden, tienen espacio y tienen dónde o busquen dónde, eh, vean eh, cómo hacer composta en su casa, ¿no? Esto es algo muy importante porque si se ponen a investigar eh, sobre la cantidad de, de residuos que tenemos al día o en la semana en una casa habitación de la Ciudad de México, es, es, es impresionante es muchísimo la, los residuos que dejamos, ¿no? Entonces, si podemos reducir esto, aparte de que este, estos residuos orgánicos eh, van a servirme para, para fertilizar mis propias siembras, y mis macetas y mis plantas también de interior, eh, vamos a, a reducir toda esta parte de los residuos, vamos a, a reutilizar esos nutrientes que muchas veces terminan en la basura pudriéndose sin más, entonces les recomiendo que busquen o empiecen a investigar. Hay muchos cursos sobre composta, hay muchos cursos sobre el hombre y composta. Eh, también no pueden, tienen que tener en cuenta que no pueden echar todos los, los residuos orgánicos eh, a la composta. Hay algunos que no sirven para la composta, principalmente los que vienen de animales que son como este, el queso, este perder por ejemplo, o la... Eh, la carne o cosas, de, cosas por ese estilo, pero les recomiendo mucho que busquen cursos sobre esto, información sobre las compostas y los compostas Es muy, también muy interesante y es muy, es muy bueno. Otra parte son los biofertilizantes. Estos son biofertilizantes que tú puedes hacer en tu casa. Son recetas que puedes, este, con los mismos residuos que tengas de, por ejemplo, de plátano, de café o cosas así puedes hacer estos, estos fertilizantes para tus plantas y no, son, no necesitas gastar de más, por ejemplo, y no tiene como tal químicos, eh, ingredientes químicos en ellos. Para esto les recomiendo mucho, hay una guía para huertos urbanos de la Secretaría del Medio Ambiente. Eh, esta guía es para, para eh, que empiecen el huerto urbano, se las recomiendo muchísimo para quienes están empezando o quieren aprender más. Trae muchos temas, entre ellos trae esta parte de recetas de... Eh, biofertilizantes y cómo las aplicas, cómo, cómo funcionan y demás. Está muy completo la guía, búsquenla, la, así la encuentran guía para huertos urbanos, CDMX, y, este, y ahí encuentran toda esa información de, eh, de los fertilizantes, cómo se usan y demás. Um, ¿Alguna duda? Sí, echar, ¿no? tenemos más preguntas. Eh, ¿Eh? Dicen, ¿cómo identificar plagas? He visto que las hojas de algunas de mis plantas están amarillas o se están secando. Ok, eso lo vamos a ver justo un poquito más adelante. Les explico algunas de las plagas y cómo las identifican más fácil. Ok, eh, Daniel dicen, no, disculpas, me desconectó de mi internet. Ya hablaron de gallinitas ciegas. Hablábamos, eh, Zuly nos comentaba que investigó ahorita que sí son eh, sí son dañinas, que sí son una, pueden llegar a ser una plaga en las plantas porque sí afectan eh, a, la, a, a tus plantas, a tus hortalizas. Entonces, lo que ella nos comentaba era que se pueden combatir con cal agrícola, que esto les funciona para que eh, las, este, para que no lleguen y las, las que hayan, pues... Eh, se vaya, ¿no? O, o se muera. Entonces, sí hay que tener cuidado con todo este tipo de plagas. Ajá, ¿Alguna otra? Sí, eh, hay dos más y si quieres continuamos. Dice, eh, ¿el té de humus te, eh, se puede hacer en casa? Sí, se puede hacer en casa, pero el té de humus necesitas el humus de y El humus de lombriz es el resultado final de la lombricomposta composta, ¿no? El, humo, el humus de y si a lo mejor ahorita no tienen dónde o viven en un espacio pequeño que no pueden tener una compuesto o algo así, lo pueden conseguir en los super, eh, es bueno, o en algún invernadero. Eh, en el super, yo lo recomiendo un poco más en el super, aunque es más caro y pues pagas las marca y todo eso, es un poco más uh, limpio y más... Eh, más cuidadoso mejor el cuidado que tienen para, para realizarlo, porque si compras a lo mejor humus en un, en un vivero, puede este humus que, que puede ser que su lomicomposta no le estén manejando correctamente o le echen plantas o eh, hojas con plaga o cosas así, que después puede llevar las plagas a nuestras plantas. ¿no? Entonces, si van a comprar en algún vivero o algo así, eh, chequen muy bien, pues que. Más o menos si sí pueden que les enseñen el proceso, que les digan cómo lo hacen o, o que les expliquen más o menos ellos cómo, cuál es el proceso para que hagan este, este humus, ¿no? Porque sí es importante, muchas veces se pueden traer plagas de otros lados y se llena todo el huerto de plagas. Ajá, ¿alguna otra? Ok, eh, y si quieres la última para continuar con la presentación. Dice, ¿cómo utilizo el fertilizante del café? Um, hay varias recetas, eh, como les digo yo, mi favorito es el humus, ¿no? Porque es, muy, es, el, es el fertilizante que más, eh, que podría estar más completo y en el que más fácil las plantas pueden absorber los nutrientes. Entonces, aún no he hecho muchos, muchos este, no he, he elaborado recetas de biofertilizantes, pero hay, muchos, hay muchas recetas en YouTube muy, muy buenas. Igual, si quieren, este, después les busco una y se las compacto, igual en el, en el perfil de un huerto en CMX. Y, eh, pero no es muy complicado, o sea, realmente la mayoría de las veces son directo en la tierra, eh, como si estuvieran regando la planta, o hay algunos específicos que los echan en las hojas, pero la mayoría son para la tierra directo. Ok. Um, plagas. Este, este punto es muy, muy importante y muy alarmante porque gracias a este tipo de, de sucesos en nuestro huerto es que mucho, mucha gente nos, nos llegamos a frustrar, ¿no? De que, de que no se dan nuestros frutos, de que mi planta ya se murió y planté otra vez y ya se volvió a morir y todo este tipo de cosas. Entonces es muy importante empezar a investigar sobre todas la, las plagas que pueden tener en el huerto. Aquí les doy un ejem unos ejemplos. Las plagas por parásitos, las más comunes, podrían ser estas, que son la mosca blanca, que tiene esta... La mayoría las van a encontrar en la parte de abajo de las hojas. Si mueven su planta, van a salir muchos mosquitos blancos. Entonces, esa es, ese es el, la mosca blanca. Tienen, hacen también como algún tipo de, eh, como de polvo blanco en las hojas. Otra es el gusano minador, que también es muy, muy común que haya... Estos gusanos son larvas de insectos que se van alimentando de la, salvia de, de la salvia de las hojas, que las van a ver como está en la, en la foto inferior izquierda, que son eh, rayas blancas en toda la hoja. Algunos ya se ve una mancha negra completa y se ve un hueco adentro. Ah, este, este es el gusano minador para controlar... Eh, bueno, más, más adelante les explico, pero en específico el gusano minador lo más... Fácil es, una, prevenir que lleguen este tipo de insectos de aquí y dos, cortar las hojas como tal, cortar todas las hojas eh, contaminadas desde que empiecen a ver una, córtenlas porque si se llena toda la planta de este tipo de, de, este, de plaga, eh, va a ser muy difícil después erradicarla, ¿no? Entonces, desde que eh, estén observando sus plantas, desde que tengan la primera línea ahí de blanca en la hoja, corten la hoja y tírenla en la basura o quémenla si quieren, para que no la, no la pongan en, y se rigue más este, esta plaga. ¿no? Otra plaga muy, muy, muy común, que incluso no solo es en este tipo de plantas, se da también en, en plantas este, eh, de interiores ornamentales o, o, o, por ejemplo, las rosas, es muy común que se llene de esta, planta, de esta plaga, es el pulgón. Está el pulgón. Están estos, los más comunes son estos dos, que son el como, que tiene color café, que le llaman pulgón negro y el pulgón verde. Estos pulgones son parásitos porque son animales, son insectos que se, que se, que se comen, um, que se alimentan más bien de la savia, de la hoja igual y de las ramas. Entonces... Eh, este tipo de animales es muy común y es muy fácil que empiecen a matar hojas, que se empiecen las hojas a doblar, que empiecen a aparecer hongos. Con, después de que aparecen estas, aparecen hongos y vivos y todo esto. Entonces, hay que checar también, hay que estar checando las hojas, el revés de las hojas, que es principalmente donde están. Y en la parte de los frutos, en donde se agarra a la rama, ahí también muchas veces los encuentran. Entonces, hay que identificarlos. Sí, son... Son animalitos que incluso si mueven la hoja, a veces caminan. Entonces, eh, hay que checar esto. Ahorita les explico una manera muy fácil de, de, eh, de controlarlos. Y la araña roja, que podría ser uno de los más, eh, de los más alarmantes, de, los, de las plagas más alarmantes, por, eh, porque estas, estas arañas son más complicadas de combatir y aparte es muy fácil que en una semana ya tu planta se atascó de arañas. Entonces, Sí hay que tener un cuidado en las plantas, y tener, necesitamos tiempo, necesitamos, estarlas observando, necesitamos cuidarlas y ver que no tengan nada. La araña roja es muy fácil de identificar, son puntos rojos eh, que van a ver en las hojas, principalmente, en, en, la mayoría se ubican en la parte de atrás de las hojas, en la parte de abajo. Y van a ver muchos puntitos blancos en toda la parte de la hoja también, muchos chiquitos, chiquitos puntitos blancos y... También como algún tipo de telaraña muy, muy ligera en las hojas o en las ramas también. Se da mucho en las ramas. Um, ¿Hay alguna duda ahorita de esta parte? Eh, sí, Mario García dice, eh, ¿cómo de acabar definitivamente con los pulgones? O si ya tenemos que hacer, nos tenemos que hacer la idea de que siempre van a existir y solo hay que controlarlas. Bueno, es una muy buena pregunta porque un, un huerto urbano, un huerto como tal, es un ecosistema vivo, ¿no? Es un ecosistema en el que hay muchísimos factores eh, que van a mantenerlo vivo, como son eh, bacterias que desintegran la, las hojas y los nutrientes en, el, en la tierra, insectos que comen, este, es también que desintegran eh, desechos orgánicos. Eh, otros insectos que polinizan nuestras flores para que nos den más cosecha es un es un ecosistema muy completo en el cual eh, le llamamos plaga pero plaga porque ya llega a un extremo de que mata nuestras nuestras plantas aquí ahorita les voy a explicar algo que a mí me ha funcionado que estoy muy dicen maravillado que estoy muy emocionado porque lo puse en práctica y me funcionó muy muy bien Ahorita les hablo un poco de los jardines de polinizadores. Eh, Se van a controlar, no las puedes eliminar. A lo mejor las eliminas por completo una vez, pero es muy fácil que regresen. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es controlar este tipo de plagas, ¿no? De los parásitos. Hay otras plagas, como por ejemplo los hongos, que eso es más difícil controlar. Este, porque eso, esto va un poco más de... Por ejemplo, si la casa al lado en su jardín tiene hongos o algo así, es muy fácil que las esporas lleguen hasta el nuestro, ¿no? O un fuerte viento y entre alguna casa en su azotea que tenga plantas con hongos, pues se, se riegan la nuestra. Entonces, es un poco más complicado, pero para prevenir los, on, los hongos, este, podemos, bueno, una es la ventilación, como les comentaba, muy buena ventilación de la planta. Si la planta se ve muy atascada de hojas, eh, pueden cortar algunas también tengan cuidado con la poda porque la poda también puede generar otro tipo de, de plagas y demás pero bueno eh, pueden podar sus plantas para que tenga buena ventilación para que también les dé el sol a los, a los frutos y los hongos no se hagan a mí lo que me funciona lo que más me ha funcionado con los hongos que no he tenido un caso de extremo de hongos es utilizar el eh, el jabón en polvo con agua, la espuma de jabón en polvo con agua. Si el hongo no está muy avanzado, es muy bueno, pueden, este, una es si la hoja está completamente llena de hongo, la cortan y la queman. Otra es si empiezan a ver alguna manchita, eh, la enjuagan, la limpian con un trapito lo más eh, ligera que puedan, o sea, no la aplasten ni nada porque van a dañar la hoja, o poner directamente la espuma en las hojas y en las ramas, dejarla unos 15 minutos más o menos, 10 minutos, 15, y enjuagar muy bien. Esto lo pueden hacer varias veces a la semana para que vayan controlando eh, plagas y hongos. Y la parte de las bacterias y virus. Este es, esto es algo más, uh, podría ser más frustrante porque no hay manera en que, o yo no conozco, no he encontrado ahorita manera en que puedas curar a una planta de un virus, ¿no? Entonces, o una bacteria que entre. Lo que podemos hacer es prevenirlas desde un inicio, cuidando los cortes que tengamos. Hay algunas maneras, de, hay algunas maneras de, de, por ejemplo, si puedo mi planta de tomate, estas son las, cuando cortas una hoja, quedan heridas como tal, ¿no? Se les llama heridas, quedan heridas en las que pueden entrar hongos, bacterias y virus a, a las plantas, ¿no? Y si tenemos, si cortamos y aparte tenemos plaga todavía, es mucho más fácil que entren bacterias y virus. Entonces tenemos que prevenir que cuando hagamos cortes en nuestras plantas, cuando igual cosechemos, eh, la humedad no esté muy alta, no, el sol, eh, no esté el sol directo y, este, y que esté como bien ventilado para que no entre bacterias y virus. Cuando una planta tiene este tipo de, de plaga, eh, es, muy, es muy fácil que se muera, que ya no va a sobrevivir, entonces hay que tener cuidado. A ver, eh, bueno, las, algunas dudas sobre esto de las plagas. Eh, sí, si todavía hay varias dudas. Eh, Daniela pregunta, ¿esas hojas con gusano minador pueden ir en la composta o ya no sirven para nada? No les recomiendo que pongan las hojas que tengan o que hayan tenido plagas en la composta porque es muy fácil que de ahí se propaguen otra vez a las demás plantas. Porque es como... Eh, pones el gusano ahí el gusano a lo mejor vive o deja sus huevecillos, revuelve la tierra y demás y la pones en tus plantas entonces vas a generar otra vez ese tipo de, de plagas lo mismo con plantas con hongos y con, eh, y con las de las bacterias y virus, no les recomiendo que las plantas o las ramas enfermas las pongan en, el, en la composta ok eh, Marta pregunta mi albahaca tiene hojas mordidas ¿Qué puede ser? Y también Daniel por acá dice, tengo un ciruelo y tiene las hojas como mordidas y con hoyos pequeños. ¿Qué puedo hacer? La mayoría de veces cuando están mordidas es que o hay hormigas o hay algún tipo de gusano. Uh, las hormigas también son otro tema. Afortunadamente aquí una vez, nada más una vez me tocó lidiar con ellas y fue muy rápido. Lo que a mí me sirvió mucho fue utilizar... Eh, un abono de tabaco, de hojas de tabaco. Igual lo compré en el súper porque pues, yo no tengo plantas de tabaco aquí, entonces compré en el súper esta, esta, este, este como abono de tabaco que también ahí mismo dice que ayuda con las plagas. Y me sirvió muy bien, por ejemplo, para las, para las hormigas porque ya no volví a ver otra cosa es que las hormigas, tengo entendido que no les gusta la humedad, entonces mantener húmeda la tierra o mantener húmedo donde están es muy bueno para igual a dejarlas. Y los gusanos, dependiendo de qué gusano sea, la mayoría son orugas eh, las que se comen ese tipo de plantas. Es muy común que las orugas vayan y comen, se coman las hojas de las plantas, ¿no? Aquí muchos recomendaban, por ejemplo, no, este, mata las hojitas, no sé. Yo les recomiendo que también hagan tengan una maceta con ya sea con plantas... Eh, wow. Silvestres que crecieron ahí o, o, o, o siembren, uh, por ejemplo, lechuga o, o planten otras ramas de, de plantas aromáticas como la albahaca, como la, este, como la hierbabuena y demás, para que ahí puedan poner este tipo de, de animales de orugas, porque al final la mayoría de esas orugas terminan siendo eh, mariposas o... Este, o diferentes tipos de polinizadores, ¿no? Que, pues, lo que necesitamos ahorita, conforme a lo que sabemos, es que aumente la cantidad de polinizadores que tenemos, ¿no? Entonces, para las orugas, chequen bien, chequen bien sobre, en todas las plantas, las ramas y demás, que no haya orugas o que no haya hormigas. Es lo principalmente que de los que se comen las hojas. Muchas veces también son grillos, pero esos son como solo en la noche, cuando llegan en la noche a comer, y, es, y ya amanece mordida la, la hoja. Creo que en general es, son esos tipos de animales los que se comen las, las hojas de nuestras plantas. Ok, eh, dos preguntas más para continuar. Eh, Adri dice, ¿qué recomiendas más de revisar las plantas periódicamente para prevenir? ¿Es recomendable echarles algo natural para evitar que llegue la plaga? Y también Claudia Lira eh, dice... ¿Es bueno fumigar las plantas aunque no tengan plagas? ¿Cómo prevenir? Sí, es es, es este es muy bueno que, que estén preveniendo todo este tipo de, de plagas porque así es, es mucho más difícil que su planta tengan de plagas. ¿no? Es bueno que apliquen algún fungicida que pueda ser como de prevención. Eh, es bueno que apliquen a lo mejor jabón eh, una vez, no sé, al mes o algo parecido. Eh, aquí tendrán que investigar más sobre qué cuáles eh, fungicidas o plagacidas les funcionan para que puedan aplicarlos como prevención. Pero sí es muy bueno prevenir los, lo, las plagas de esta manera. Y eh, bueno, creo que no sé si eso responde a las dos preguntas. Eh, podemos continuar, eh, pero ah, hay una pregunta más de Mariana, eh, dice, puse una semilla de varias plantas al iniciar la cuarentena, cilantro, perejil, chile, la mayoría se dio pero creció mucho, como alargadas del tallo en exceso, no podía cargar su propio peso, ¿por qué pasa eso y cómo se previene se revierte? Esta no se puede revertir porque ya es el crecimiento. Lo que pueden hacer es podarla y a lo mejor puedan crecer otras hojas abajo, pero como tal no se puede revertir. Lo que causa esto, la, mayor, la causa principal es que no les llega sol suficiente. Entonces las plantas buscan mucho la luz solar, la iluminación. Entonces para poder encontrar la luz solar se estiran. Es una parte como de sobrevivencia en la que se estiran mucho las ramas. Tienes como dos pares de hojas y la rama es larguísima, entonces... Eso es por falta de sol, eso es por falta de iluminación. Podrías ponerlas a ratos bajo el sol para que empiece a crecer más normalmente y podrías a lo mejor eh, podarla al primer par de hojas si es que está como pequeña. O sea, si no es muy avanzada, ya no, si no está muy madura, puedes cortarla al primer par de hojas para que empiece a crecer otra vez de ahí las ramas mejor y más, más a su tamaño normal. Ok, bueno, seguimos. ¿Cómo combatirlas? Esto es lo que hablábamos un poco, ¿no? Les voy a contar a mí lo que me sirvió así de maravilla, porque antes pues yo no, yo no sabía sobre la parte del, del control de plagas eh, bionatural o por insectos, ¿no? Eh, estas, este, este sistema de control de plagas es el hecho de hacer un ecosistema, una, un ambiente en el que tengamos plantas no solo eh, de cosecha, no solo hortalizas, sino que, aparte de todas esas plantas que cosechamos y que nos dan frutos, tengamos plantas que nos que atraigan los polinizadores, que atraigan mariposas, que atraigan este, abejas, que atraigan muchas avispas. Hay muchas avispas pequeñas que nos ayudan muchísimo en el control de plagas. También, por ejemplo, un, contro, un ejemplo muy claro son las catarinas. Eh, las catarinas, catarina, su alimento... En su dieta están los pulgones. Entonces, si tenemos plantas que atraigan catarinas, las catarinas se van a encargar de controlar la población de pulgones y no vamos a tener gran problema con eso. Ayudamos a que las, a las, a que las catarinas perdón, tengan eh, alimento y a la vez nos ayudan las catarinas a que nuestra planta no se muera por, por el exceso de este tipo de plagas. Entonces, es, eh, a mí me ha funcionado muchísimo meter plantas... Eh, que me den flores que atraigan los polinizadores. Hay también, ahorita aquí no lo puse, pero hay una, una guía para jardines para polinizadores del igual de la Secretaría del Medio Ambiente, que este, es muy bueno que lo chequen para que empiecen a comprar a lo mejor eh, flores que atraigan polinizadores. A mí, por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos. Me ha, me ha funcionado mucho la salvia, la lavanda, eh, la... Eh, Duranta erecta se llama, que es como una enredadera larga que da unas flores chiquitas moraditas. Eso atrae muchos polinizadores también. La lantana como tal, que es una es una planta, es como un arbusto que llega a ser como de metro y medio de alto, pero es un arbusto que da muchísimas flores pequeñas que son unos como um, cómo le llaman como un conjunto de flores. Es sí, una buena palabra, pero un conjunto de flores chiquitas, chiquitas, que son entre amarillas y naranjas. Y esas atraen muchos colibríes, atraen muchas mariposas y abejas. Entonces, les recomiendo mucho que investiguen más para poder mantener su huerto lo más controlado o lo más en equilibrio que se pueda. Eh, buscar este tipo de plantas para traer polinizadores e insectos benéficos para el huerto. Otra, pues, es lo que habíamos hablado: control de con bioplaguicidas. Uh, lo que yo ocupaba, como les comenté al inicio mucho, era el jabón con, con agua, pero también no hay otro, otras recetas para hacer este, bioplaguicidas. Igual les recomiendo la guía de, para huertos humanos, a mí no me están pagando por darles promoción, pero es que se me hace muy, muy, muy eh, completa y muy buena sobre, eh, sobre cómo empezar el huerto y, la, y lo que necesitan saber. Entonces aquí en esta guía les dan unas, unas recetas para elaborar y cómo se aplican este tipo de bioplaguicidas. Que son, en realidad no es muy complicado producirlos en la casa. Y ya, pero lo que más, más les recomiendo pues es que empiecen con un, a poner plantas que atraigan eh, diferentes insectos y polinizadores. Ok, ¿alguna duda sobre esta? Eh, sí, Mario García pregunta que cuál es la que recomiendas para polinizadores y colibríes. Ah, bueno, como les comentaba, la que les recomiendo mucho son uh, la lantana, A mí, yo es donde he visto que hay más, donde se acercan más colibríes. Esto, esto me encanta porque es como, en un espacio en el que no tenía, en el que no, había puro concreto, en el que había solo impermeabilizante, en el que había solo unos, unos lazos para tender la ropa y que se ella. Actualmente hay hay variedad de insectos y de vida en ese espacio. ¿no? A pesar de que sea nada más en unas macetas y que en un rincón o algo así, hay una gran cantidad de vida. Me Por ejemplo, empezaron a llegar unas este, lagartijas que son perfectas para el control de plagas también. E eh, a mí las, las lagartijas me han ayudado en que... Ahorita que es temporada de calor y demás, que las, las cucarachas salen en todos lados, salen de las curaderas de la calle y andan por todos lados. En el, la parte de arriba llegan, he visto que llegan volando las cucarachas a la azotea, ¿no? Entonces, eh, estas animales, estas eh, lagartijas, de repente ya vi que está la mitad de la cucaracha ahí porque ya se las comieron, ¿no? Entonces, todo este tipo de animales que son benéficos para el huerto han llegado ahí gracias a que que hay gran variedad de, eh, de plantas, ¿no? No necesitan ser, este, tener un jardín como tal, así. O sea, puedes tener un jardín, sería perfecto, pero no necesitas tal cual. Puedes tener ¿va? algunas macetas sobre estas plantas y con eso empiezan a llegar muchísimos animales y lo van a ver, lo van a... Empieza, aplíquenlo y van a ver cómo cómo empiezan a llegar a todo este tipo de animales. Eh, como en este momento hay una... Está la guía para jardines, para polinizadores. Ahí les explican mejor todavía... ¿Qué plantas les ayudan? Este, ¿Qué plantas atraen ciertas, este, ciertos polinizadores, ciertos insectos? Eh, chéquenlo y, y me cuentan cómo les va en, en, en Twitter con, en la cuenta, ¿vale? ¿Alguna otra? Sí, eh, Daniela pregunta, ¿sabes por qué se van los polinizadores? Yo tenía abejas en un árbol y ya no están. Ah, por ejemplo, en el caso de la abeja, eh, lo que he aprendido también es que hay muchas abejas que son que como están migrando de un lado a otro la, muchas veces son esta, son este temporales sus sus este sus nidos sus sus sí, sus nidos se me fue el nombre de veces pero son son temporales entonces llegan a estar un tiempo y después se van y qué es lo que muchos dicen lo que muchos este biólogos y demás ambientalistas dicen porque la gente les teme, ¿no? O sea, si ves afuera de tu casa un, un, este, un panal de abejas o de algo, todos los quieren echar jabón y llaman a los bomberos y las matan y demás. No, a mí me pasó de chiquito que una vez había en, el, en un espacio verde que tiempo en casa, que había abejas y como éramos muchos niños, llegaban los bomberos y las mataron todas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer ahí es también pensar mucho en la parte de los ecosistemas y de, la, de este tipo de animales. Como sabemos, los, los, los, este tipo de polinizadores están, hay muchas especies ya en peligro de extinción, y el, lo que sé es que el 80%, 75%, 80% de los alimentos que consumimos necesitamos de este tipo de polinizadores, ¿no? Entonces, cuando vean polinizadores, cuando vean abejas en su casa o cerca de su casa o algo así, no las maten. Al contrario, intenten ponerles un plato con agua y azúcar, eso les ayuda muchísimo. Claro, no hondo para que no se ahoguen los animales o los bichos, sino en una charolita muy delgada o muy baja, no sé, le ponen agua con azúcar y las, las abejas van a ser felices. No van a estar ahí toda su vida y se van a ir. Van a estar un tiempo y se van. Solo toman descansos en algunos lugares y ya después se van. Entonces, sí hay que tener mucha conciencia en todo este tipo de, de cómo funcionan las abejas, cómo funcionan los... Las, por ejemplo, los colibríes o las mariposas, ¿no? Que les comentaba de, los, de las orugas, que mucha gente las mata o las, o cosas así, que, pues al final todo este tipo de animales nos van a ayudar mucho, ¿no? Nos ayudan mucho y cuando empiezas con proyectos como, ese, como este, entiendes cómo funciona todo esto y entiendes la importancia de estos animales. Entonces, eh, sí es, eh, pues se van por eso, ¿no? Porque muchos son temporales, muchos son, eh, están por un tiempo y se van a otros lados. Es normal, no pasa nada y el chiste es atraer lo, lo que más se puede a nuestros, a nuestros huertos. Ok, y una última pregunta que está en el chat. Eh, pregunta Marta, ¿cómo se llama la planta enredadera que dijiste que ayudaba a los polinizadores? Uh, se llama uh, Duranta erecta, así se le llama. Porque está la Duranta que es, hay do, bueno, conozco dos especies, la Duranta es la que ven en todos los camellones, que es como, tiene hojas amarillas con verde. Esa está en todos los camellones y pues no sirve mucho porque no, no aporta mucho. Pero la otra especie que es Duranta erecta, se llama, que es como una enredadera y que da flores eh, pequeñas, eh, pequeñas flores moradas. Esa, yo he visto que, por ejemplo, esta foto de del abejorro que está sobre la, la flor del eh, del tomate verde, sea mejor y he visto varios que les encanta ir a polinizar las flores de esa, de esa enredadera, ¿no? Entonces, me ayuda a traerlos para que después de que polinicen las flores de esa enredadera, vayan y polinicen mis flores de, de, de los tomates, ¿no? Entonces, es un, es un, un les digo, todo es un equilibrio entre todo, todos somos seres vivos, todos necesitamos de otros seres vivos para poder sobrevivir, entonces... En serio les recomiendo mucho. Les sugiero mucho que busquen todo este tipo de información sobre jardines polinizadores y este tipo de plantas y cómo funcionan. Ok. Bueno. Pues empezando a agarrar un poco ya hacia el final de esta plática y de esta charla y esto. En resumen, lo que tienen que checar, en resumen de todo lo que vimos es los puntos principales ...para poder tener un huerto es primero la ubicación, el acionamiento y, y la ventilación que tiene, ¿no? Como Ya les comenté esto, esto es muy importante y es, muy, eh, es muchas veces decisivo para saber en dónde voy a poner mi huerto. Otra cosa son los contenedores o las macetas. Por ejemplo, en la imagen, ante, en la imagen inferior, ahí ellos están utilizando macetas de plástico sin ningún problema... Yo utilizo jardineras de igual de plástico para las fresas y para otros. Y para, ahí tengo también unos tomates y, unas, este, y unos chiles. Y sin ningún problema se dan, se dan muy bien, el sabor es muy, muy bueno. Solo chequen el tamaño. Ah, también otra cosa es que hay que estar muy al pendiente de las plagas. Como ya vimos, hay, hay tres tipos de plagas, que son los parásitos lo de los hongos y los virus y bacterias. Entonces, hay que tener en cuenta eso ¿no? y hay que empezar a aprender a identificarlos. Hay que empezar a buscar información sobre eso para aprender a identificarlos y sobre eso saber cómo reaccionar en cada planta. El riego, pues, también es muy importante. Una, un, un, un consejo que les doy un tip. Siempre rieguen, ya sea en la mañana antes de que salga el sol o en la tarde cuando ya se está poniendo y ya no tiene el sol directo. Yo les sugiero en la tarde para que en la noche... Eh, este, toda la noche la planta puede absorber bien toda la humedad y demás y no haya ningún problema. En la mañana les recomiendo cuando es este, temporada de invierno o de frío, porque en la mañana eh, pones el agua, se humedece la tierra, como el sol no es tan excesivo como ahorita en verano, no va a haber gran problema y la maceta se va a mantener con ese mismo sol y el agua se va a mantener a cierta temperatura que es lo que necesitamos, que es muy importante para que la planta crezca. Otra cosa, no les puse aquí, se me pasó, pero es muy importante que tengan, uh, me parece que le llaman un acolchado o algo parecido sobre las macetas. Esto, ¿esto qué es? Esto es una, una capa de hoja seca o de algún tipo de. de sí, principalmente son hojas secas, hojas. este que, que nos ayuden a mantener la humedad dentro de la maceta y no tengamos que regar, por ejemplo, diario. Ahorita en temporada de lluvia hay días en los que no llueve y si mantienen eso, si, si ponen ese, esa capa que les meto, les, eh, les va a ayudar muchísimo a que no necesiten regar, este, sino hasta que vuelva a llover solitos arriba, ¿no? Entonces, eh, les recomiendo mucho que, eh, que, que pongan hojas eh, secas sobre las macetas, sobre la tierra, para que se mantenga la humedad. Yo lo que he utilizado ahorita en mi huerto fue las hojas de mi árbol de Navidad. Eh, las hojas de mi árbol de Navidad eh, se secaron y demás. Todas esas hojas son las que recolecté y son las que he estado poniendo en mis macetas y son perfectas para, para mantener la humedad dentro de la maceta. Entonces, hay muchas maneras, hay muchas... Este, formas de mantener la humedad en la tierra. La principal pues es tener hojas secas, eh, eh, sanas, sanas por supuesto, porque si no son sanas pues es, si, como comentamos pues se, se, se llena de plaga, pero lo más sanas es que estén las hojas y secas, tienen que ser secas para que no se pudran después, porque si no son secas empieza el proceso de descomposición por los hongos y no es bueno, entonces empiezan a pudrirse, aparecen los hongos y se pueden contaminar también la la planta. Entonces ese es un tipo que les doy, eh, si pongan esta capa. Otra, pues lo más importante o lo que yo les dejaría para que lo piensen mucho es los jardines de polinizadores y las plantas que atraigan otro tipo de insectos benéficos para nuestro huerto. Eh, no sé si tengan más dudas. Sí, hay Adri. otra pregunta. Uh -huh. eh, Adri comenta... Eh, ¿Cómo sé que una hoja seca es sana para que no atraiga hormigas? Eh, y la mayoría de veces eh, las hojas, las hojas secas no atraen hormigas, como tal. Las hormigas, la, lo que trae a las hormigas son los olores de las plantas y los y los este, y las ciertas sustancias que secretan las plagas eh, por parásitos, por ejemplo. Un ejemplo muy claro es, hay algunos, hay una, como ¿cómo decirlo? Como un, podríamos decirlo como un arreglo entre las entre los pulgones y las hormigas. Esto es muy importante porque si tenemos hormigas y tenemos pulgones en una planta, las hormigas protegen a los pulgones porque los pulgones van a secretar una sustancia que la va a alimentar a las hormigas. Entonces, es muy, muy importante que, que si ven pulgones que revisen que no haya hormigas. Si hay hormigas, es, es más complicado para los insectos eh, benéficos que nos ayuden a controlar la plaga de pulmones porque las hormigas lo defienden. Entonces, este, es importante esta parte de las hormigas. Bueno, eso es un dato. La, la hoja seca no, trae, no, no atrae hormigas. Lo que puede atraer es, es este, insectos que la, de, que la degradan u hongos. Es lo principal. La mayoría de las hojas de eh, sanas, pues las ves muy a simple vista, que no tienen como manchas negras, o, man, o sea, manchas diferentes, que se vea un poco más uniforme la hoja. Se ve a lo mejor amarilla o café, pero más uniforme. Este, entonces, no hay, mucho, no hay mucho problema. O sea, pueden comprar como tierra, tierra de, de hojas que venden en el mercado o algo así. Y la ponen sobre... sobre bueno, le quitan toda la tierra que haya y se quedan como con las hojas y esta la ponen sobre las macetas. Aunque okay, no sé, eh, ¿hay alguna otra? Ok, sí. Eh, Marta pregunta, ¿qué hacer con los caracoles? Y también Daniel dice, en casa hay muchísimas hormigas, ¿cómo las alejo de mis plantas? Hay miles y miles. Las hormigas son muy... Son muy... Es lo que les comentaba, a mí me ha tocado mucho que me preguntan mucho en, en Twitter sobre las hormigas y cómo controlarlas, porque son muy, muy comunes. A mí lo que me sirvió, les comento, fue la parte del tabaco. La hoja del tabaco, no sé si es muy fuerte su olor, las ahuyenta y mantener húmedas las plantas, siempre húmedas, la verdad se supone que no les gusta a las, a las hormigas, entonces pueden mantener húmedas las plantas y este... Y utilizar este tipo de de abonos o plagacidas que son de, de hojas de de tabaco. Que a mí, a mí personalmente, se los comento porque a mí me ha funcionado. Ok, eh, y perdón, ah, para eh, los caracoles también era otra pregunta. Y de los caracoles, eh, eh, esto es lo mismo. Les recomiendo que, eh, pues son igual insectos que... Eh, o animales que están en, en el medio ambiente. Les recomiendo en ese tipo de cosas también que tengan una maceta grandecita o de mediana o algo así, en donde plantes, plantes varias cosas, mejor a esa no le vas a tener mucho cuidado, para que ahí puedas poner las orugas o los caracoles y no, te, no necesites matarlos. Otra opción para no tenerlas en el huerto es ponerlas en alguna, en algún lugar, en alguna jardinera en la calle o algo así, en donde... Eh, en algún camellón o algo así donde ellos pues van a seguir su vida su ciclo de vida normal y ya no hay gran problema o tener ustedes una maceta en la que tengan eh, este, que no sea como consumible eh, que no consuman estas plantas y que mejor sean de alimento para este tipo de insectos o animales. Ok, eh, Arturo Pérez pregunta qué te la recomendarías para poner en la base de una maceta o guacal de madera. Hay unas telas. Uh, pueden utilizar en realidad uh, cualquier tipo de tela, el punto es que la tela sea, que no deje, eh, que no transpase el agua tan rápido, por ejemplo, o que no esté, que no, que no esté suficientemente grande la costura o lo que sea para que deje pasar la tierra. Realmente no, no, no es necesaria una en específica, alguna tela en específica. Solo, por ejemplo, que no tenga pintura este en la tela, que no esté impresa, que tenga una, una imagen de algo aquí, de lo que sea. No, esa no se recomienda porque todo con lo que está hecho, ese tipo de imágenes y de pinturas y demás, pues son puros químicos que no nos van a hacer muy bien. Entonces, la tela lo más limpia que se pueda y... Y pues la que puedan conseguir en su, en su casa, la que tengan que les sobre o demás, no hay ningún problema con eso. Solo que sea más cerrado para que deje pasar como el agua. Sí, tiene que dejar pasar el agua, tiene que estar bien drenado, pero no este, no deje que, se, que la tierra se vaya escurriendo, ¿no? Entonces tendrían que verificarlo a lo mejor con teniendo un, una, un poco de tierra y ponerla en esa tela y echarle agua a ver qué tanto se, se transmina la tierra en, en esta tela. Ok. Eh, Elisa pregunta, ¿qué recomiendas cuando no vas a estar unos días eh, para que permanezcan con agua las macetas? Hay algunos métodos en los que eh, en los que por ejemplo hay, tienen algunas cubetas o algunos botes, ponen algunos hilos y este en los que va a mantener, va a llevar la humedad a la a la tierra. Este es una un truco, pues a lo mejor muy visto por en todos lados, pero, pero funciona, ¿no? Si a lo mejor es una planta muy grande, a lo mejor necesitan alguna cuerda de tela o algo así que sea más gruesa para que mantenga más húmeda la tierra. Sí tenemos que checarlo eso cuando se van, porque muchas plantas no resisten sin agua más de un día y se pueden morir. Entonces, si van a estar, si se van de vacaciones o algo así, pueden tener a alguien que vaya a verlas, perfecto. Si no... Eh, ya sea meterlas a donde les da más sombra o, o este, tenerlas en un lugar con sombra Ponerle este tipo de, de trucos, de este tipo de, de cosas para que se mantengan húmedas. El hilo en la tierra es muy, es muy funcional. Ajá. ¿Hay otra Sí, eh, Claudia dice, ¿la hoja del tabaco la pones directo a la maceta o cómo? Sí, esta se aplica directo en la maceta. Hay algunos que, que hacen como algún té de tabaco, me parece, una infusión de tabaco, y la aplican. Yo la puse directa en la tierra, una capa de esa, y me funcionó muy bien. Aparte que funciona también como este abono, fertilizante también, porque tiene muchos nutrientes. Eh, así fue como me funcionó. Y hecha, le pones agua a la, a la maceta y huele muchísimo a tabaco, huele bastante bien, ¿no? Bueno, a los que nos gusta el olor, del tabaco natural como tal, no del cigarro, sino del tabaco. Entonces, yo la puse directo y funciona bastante bien, hay varias maneras. Sería a lo mejor cosa de experimentar cuál te funciona mejor, depende mucho de, de tus plantas y de, tu, y, de, y de la plaga como tal. Ok, pregunta Daniel, ¿dónde se puede conseguir la, la hoja de tabaco? Venden en los viveros, en, hay varios viveros que venden o en, eh, yo lo conseguí, son más caras y como les comentaba, pues te venden mucho la marca, son más caras y eso, pero me ha funcionado en los super, en el supermercado, en las tiendas, cuando vayan a hacer su despensa, ahorita que no podemos estar saliendo, eh, cuando vayan a hacer su despensa pueden ir a buscar rápido algún, alguna bolsa sobre este, el abono de tabaco y eso les funciona muy bien. Otra pregunta es, ¿qué jabón usas cuando dices que le echas agua con jabón a las plantas? Jabón en polvo, lo más, eh, eh, bueno, les voy a decir la marca, es, por ejemplo, el jabón Roma es muy bueno. Jabones como este tipo, como el jabón Roma, que son más eh, ligeros en los componentes químicos, que no son tan, este, tan fuertes los químicos que traen, y son más biodegradables. Y, y muchas veces traen este... ¿Bien, ¿tú? Eh, muchas veces traen ¿Sí? muchos nutrientes o minerales que les ayudan a las plantas. Yo utilizo este, este jabón en fuego y es muy bueno. Busquen igual... no Hay algún otro veo que se enfoca y otros así que son pues muy buenos. Sería bueno, pero usted puede comentar algo, es muy delicado y no lo va a sacar. Ah, Hola ¿no? Sandra, ¿puedes ayudarnos a apagar tu micrófono Sandra, por favor? Gracias. Ok. Um, ¿Qué otra pregunta? No hay problema. Eh, pues hasta ahorita creo que son todas. No sé si alguien más quisiera preguntar. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya estamos, pues, relativamente finalizando. Um, ¿Qué otras preguntas tienen? ¿Alguna duda sobre sus plantas o algo parecido? Este, yo les iba a comentar algo, pero ahorita ya se me fue. No me acuerdo. Eh, si tienen alguna pregunta, pues háganmela saber. Aquí estamos todavía un poquito, un, tenemos unos minutos. Este, y si no, también me pueden hacer preguntas en, en, en, en mi cuenta directamente, ahí trato de responderles a, la, a todos. Hay veces en que se llegan a pasar algunos tweets o algo así, pero trato de, de contestarle a todos. El punto de este, de este tipo de pláticas que, que, damos, que se dan y demás, es que más gente se anime a tener este tipo de proyectos en su casa, ¿no? Son proyectos que, una que muchos dicen, no, ay, es que hay moda y que no sé qué. Pues por moda o no, este tipo de proyectos sensibiliza mucho a las personas, las acerca mucho más eh, a, las, a, las, a este tipo de procesos de cosecha y de cómo se producen sus propios alimentos. Son proyectos que son muy buenos para hacerlos con los niños en la casa, porque. Eh, este, aquí te vas a ensuciar, vas a agarrar la tierra, vas a agarrar este, eh, las plantas, vas a todo este tipo de cosas que son muy, muy buenos este, para, para que los niños y, lo, y las personas en general tengan más ese contacto que hemos perdido mucho con la naturaleza y con este tipo de procesos naturales. ¿no? Eh, por ejemplo, hay mucha gente que le teme muchísimo a las abejas pero tenemos que tener en cuenta que las abejas son muy importantes para, para este tipo de, más bien para la vida en el planeta, ¿no? En general. Entonces, está muy, a mí me gustan mucho este, este, estos proyectos. Yo eh, soy arquitecto, pero me encanta esto de los huertos urbanos y mi plan es meterme más y más y más en esto, porque es algo, es algo entiendes muchas cosas, aprendes muchas cosas y empiezas a querer también muchas cosas como te emocionas y llega un, un, este, un colibrí a tu casa cuando pues, vives en una jungla de concreto en la que ves puros techos y concreto y concreto y ladrillo y no sé qué. Entonces es muy padre que de repente llega un colibrí, llega la mariposa, llegan las abejas o así. Y puedes incluso hasta hacerla un espacio recreativo, un espacio en el que tienes unas sillas y un techito o algo parecido. Y te pones a ver cómo, cómo funciona la naturaleza, te relajas, te pones a leer. Y tiene muchos, este, muchos, eh, muchos usos, muchos, muchas cosas muy buenas, muchos puntos muy buenos. Para mí son muy, muy importantes y, y muy, muy interesantes. ¿No? Eh, sí, muchas gracias, Eric. Es un gusto que estés acá. Y sí, todavía tenemos unas últimas preguntas. ¿Ah? Sí, sí, sí, adelante. Eh, Claudia nos dice... Eh, ¿La menta, cilantro y herbabuena se dan en los bowls de vidrio? Sí, sí se dan. Sí es fácil de que se den, no es muy complicado. Lo que muchos dicen en los, en los de transparentes es que luego se queman las raíces o cosas así. Pero si las tienen este tipo, este tipo de contenedores en un lugar que no les dé mucho el sol, o en la, en la cocina, por ejemplo, o cosas así, es muy bueno que se den. Lo único es que hay que mantener... Uno, las plagas, hay que, bueno, hay que estar atentos a las plagas y eh, de podarlas para que puedan crecer lo más sanas posibles. Ok, eh, Alex pregunta, ¿cuál es el mejor momento para hacer el trasplante a una maceta más grande? Um, depende de la planta, pero la mayoría de las hortalizas, esta es una diferencia entre las plantas como ornamentales y las hortalizas mentales. Las hortalizas, de preferencia, es las siembras en un semillero o en algo así, dependiendo de la planta. Hay plantas también que se siembran directo en donde van a crecer porque no resisten el trasplante. Pero eso, bueno, eso después lo podemos ir viendo en no algo más a detalle. Pero hay plantas que las siembras en semillero o en, una, en un vaso o algo parecido. Las vas a trasplantar a de preferencia a su lugar definitivo cuando tengan unos dos pares de hojas. Por ejemplo, en la imagen donde está la regadera y está la plantita, más o menos ese tamaño es perfecto para que las plantas que acabas de sembrar, que sembraste hace un mes o algo así, unas semanas, las, las, las siembres ya en, la, en el contenedor final. Esto es para que la maceta se desarrolle no tengas que estar cambiándola ni se estrese y te pueda dar mejores frutos. Entonces, de preferencia son... Son un poco los cambios que, tienen, que deben de haber de maceta en estas plantas para que, se, se, para que crezcan lo mejor posible. Entonces, uno es las siembras en algún espacio aparte y las plantas en este, de preferencia en su lugar definitivo. dado de caso que quieras cambiar la maceta o que quieras poner algunas otras plantas, por ejemplo, unas fresas. Si tienes una jardinera y quieres poner dos fresas, eh, puedes... Eh, Puedes hacerlo solo eh, checando que pues no dañes mucho o que no estreses mucho las raíces de estas plantas. Pero sí, de preferencia, o se plantan directo en la maceta o las, en un semillero o algo así, y después directo en la maceta final. Ajá. Eh, siguiente pregunta, Daniel Reyes comenta, ¿Cómo fortalecer un mango que plantea el hueso? Está creciendo muy bien, lleva como 15 centímetros de altura en dos meses desde su germinación. Eh, hace unos días te mandé una foto por Twitter y me decías que se ve muy sano. Ok. Um, es, eh, si ya está en tierra, pues lo mejor es que sean los, es el abono ¿no? De fertilizantes orgánicos. Es lo mejor para que las plantas se desarrollen bien. Hay, hay fertilizantes químicos. A mí no me gusta utilizarlos porque, uno, son complicados. Tienes que saber bien cómo usarlos porque pueden matar tu planta. Dos, son, al final son químicos que, pues que el punto se supone que estamos intentando no ponerle eh, químicos a nuestros alimentos, pues vamos a terminar poniéndole químicos en esta parte. Que realmente, bueno, hay que tener en claro que todos los, los, los nutrientes de las plantas al final son químicos, ¿no? Pero, estos procesos, eh, pero aquí tiene que ver el proceso en que se formaron. El proceso natural de descomposición, por ejemplo, de las se descomponen... Eh, los desechos orgánicos es muy distinto a que si le echas de estas perlitas del triple 17 o de cosas así, porque esos son, son químicos, son químicos, sí, los dos son químicos, pero el proceso fue muy diferente. Entonces, eso tiene mucho que ver en, en este tipo de proyectos de huertos urbanos orgánicos, eh, el proceso de cómo se obtienen las cosas, ¿no? Entonces, uh, yo les recomiendo mucho abonar sus plantas con este tipo de abono orgánico. Si ahorita no tienen una composta, pueden comprar en el super este tipo de este, composta o de humus de lombriz, le llaman humus de lombriz. Y, este, y es muy, muy bueno, es muy natural y, y funciona para todas las plantas en realidad, para cualquier planta. Ya hay algunas que necesitan un poco menos de nutrientes y otras más, ya depende de cada ficha de cada planta. Pero funciona muy bien o me no ha funcionado a mí muy bien el humus de lombriz para cualquier, este, cualquier tipo de planta. Eh, Elisa pregunta, ¿qué parte de la planta de limón, la rama, la hoja, puedes poner en agua para que le salga raíz? Uh, es El tipo de, para poder eh, reproducir las plantas, tiene otro tema también muy amplio, pero en específico ahorita de limón, les recomiendo... Uh, Voy a publicar una, después entender eh, una manera en cómo se reproducen este tipo de árboles, porque como son árboles, es más complicado que la rama te dé rápidamente raíces. Entonces, les, tiene un proceso un poco más largo, tiene un proceso un poco más, eh, pues no sé si complicado, pero tiene un diferente proceso. A lo mejor, si reproduces eh, tus plantas aromáticas como albahaca o así, que es muchísimo más fácil. Entonces, les voy a publicar en, en Twitter, eh, si se me olvida, recuérdenmelo. Eh, bueno, en general el proceso es como tienes un, ten, pones tierra en una rama, de preferencia en uno de los nudos. Bueno, nudos yo le llamo a la parte en donde salen las hojas o de donde crecen las ramas. Estos como nudos es de donde es la parte en donde le salen raíz o de donde le salen los frutos. Entonces, puede poner una, un... Eh, una bolsa con tierra, que la tierra toque directamente el tronco del, del árbol. Y, este, y la van a amarrar bien, la sellan bien, y la van a dejar ahí mucho tiempo. Ahí se va a quedar mucho tiempo. La van a, tienen que regar esa tierra para que pueda crecer la raíz, para que pueda hacer que se crezca la raíz. Después de muchísimo tiempo, luego tarda, puede tardar meses en que salga raíz de, de una rama así, especialmente si el árbol es muy maduro Este... Después de que crezca la raíz, se corta la rama normal y se plantan las raíces en la tierra y bueno, ya tienes otra, otra pequeña planta de limón. Es más complicado este proceso porque son, son árboles como tal, son árboles de limón, son árboles de cítricos entonces Pero sí se puede. Y se puede, inténtenlo, les digo, les voy a compartir esto. Y si lo intentan, pues me, me cuentan cómo les va. Eh, Súper. También Carolina pregunta, ¿tienes algún material...? en donde podamos saber más acerca de las camas de cultivo elevadas, de cómo construirlas? Uh, no tengo como tal un material, uh, pues en realidad no es como gran cosa, es como si tuvieras una mesa que te sirva, o sea, tienes que, tiene que tener soportes, ejemplo, ejemplo, ¿no? la estructura de la mesa para que no se pandee, para que la madera no se doble ni nada. Y eh, pues las medidas de ancho y de largo, esa como lo consideran ustedes, la única que les podría decir de que sí necesitan para que puedan sembrar lo que sea, son 40 centímetros de profundidad. Estos 40 centímetros son porque, la, porque las plantas grandes, mínimo, por como tomate o chiles o demás, mínimo necesitan esta profundidad para que sus raíces crezcan bien. Hay otras plantas que crecen en 10 centímetros o en 15 centímetros o así, pero para que puedan sembrar más tipos diferentes en estas camas de cultivo, eh, son mínimo unos 40 centímetros, si es que ustedes las van a construir. De hecho, ahorita está poniendo mucha moda que hay mucha gente que está vendiendo ese tipo de camas. Hay algunas camas que sirven solo para algún tipo de planta. Tienen que ver la planta que van a poner y tienen que ver eh, la, la profundidad de, esta, de estas macetas, de estos contenedores. Ok, eh, Marta comenta muchas gracias a Eric y al Centro Cultural, muy interesante. Me salgo por estar pendiente de nuevos cursos. Eh, Claudia dice, a mis hijos les encantan los huertos, en la escuela donde van también lo hacen y se distraen y aprenden mucho. Muchas gracias, Claudia, por estar por acá con nosotros. Eh, Silvia dice, ¿cómo podría acrecentar que mi lavanda dé más flores? Eh... Para esto es lo que eh, se necesitan las podas. En la, lavanda, en la lavanda hay este tipo de plantas. Eh, para que flore, es muy necesario muchas veces que hagas una poda fuerte y después eh, tenga los cuidados eh, del sol, por ejemplo. Necesitan sol. La lavanda en específico aguantan muy bien la sequía. Entonces, para regar la lavanda necesitas eh, esperar a que se. A que se seque la tierra, que veas, seca la parte de arriba de la tierra y riegas. Porque si no, también se muere la planta. Es, es, es un, el clima de la lavanda eh, es un clima en el que no hay mucha humedad por mucho tiempo. Entonces, tienes que tener cuidado en la humedad. Eh, las podas siempre van a ser muy buenas. Necesitas podar tu planta. Uh -huh. Creo que la lavanda, dependiendo del tamaño y demás, a veces la podan eh, este, una vez cada medio, cada medio año, cada seis meses más o menos para que siga dando flores. Y hay muchas, hay, creo que hay especies en las que florean a veces por temporada, entonces también hay que checar eso. Ok, y la última pregunta es de Daniel Reyes y dice, germina semillas de limón, pero su crecimiento es muy lento. ¿Qué puedo hacer para que el crecimiento sea más rápido? Um, el crecimiento de, estos, de estas semillas... Va a ser lento porque, como les comentaba, son árboles, por ejemplo, el mango, el abacate, los cítricos, árboles frutales. El crecimiento va a ser más lento por, por el simple hecho que son árboles, ¿no? Entonces, pueden, pueden igual, eh, pueden empezar a, a. pueden más bien provocar que crezcan un poco más rápido eh, si la abonan. El abono es lo que a lo mejor les podría ayudar a que crezcan más rápido. Pero debemos de tener mucha paciencia en todo este tipo de plantas, eh, porque dependiendo de la planta es dependiendo lo rápido o lento que se va a desarrollar. O sea, por ejemplo, él el, el otra vez compartía sobre cómo germinar el, el, el hueso de mango, ¿no? Y un chico me comentaba como, es que eso no es sustentable en la Ciudad de México porque el mango requiere mucha humedad y demás. Y eso es muy cierto. Tenemos que checar qué tipos de plantas aplican para tenerlas una en maceta y que funcionen, que te den frutos y de dios, y otra para tenerlas en la Ciudad de México. Necesitamos checar las plantas que puedan darse sin, sin mucho problema en la Ciudad de México. Lo bueno de aquí es que tenemos un clima, pues, como les comentaba, muy, muy eh, favorable, muy tranquilo, es un clima templado, entonces no es muy extremo. Pero hay plantas que necesitan muchísimo calor, o muchísima humedad, y aquí a veces no tenemos humedad o cosas así. Entonces necesitamos verificar mucho qué tipo de plantas son, y de dónde son, de qué lugares son, ¿no? Eh, las, la lista que les comentaba eh, es muy buena para tenerlas aquí en la Ciudad de México. Después les comparto igual una lista que yo tengo para hortalizas y macetas. Y, eh, pero tenemos que tener mucha paciencia el tema de eso. La paciencia, tenemos que tener mucha paciencia para todo esto. Es mucha paciencia y mucho tiempo. Y este, pues mucho gusto para hacerlo, mucha emoción y todo eso hacerlo, ¿no? Entonces, pues eso es, esas son, esas son las recomendaciones, la paciencia, la, la dedicación, el tiempo y, este, y las ganas, las ganas de tener un huerto en casa, de poder hacerlo, de aprender, porque al inicio, sí, a mí se me murieron muchísimas plantas y es frustrante, pero van a ir, vas a ir aprendiendo poco a poco, entonces no se desanimen, se les mueren plantas, planten otras plantas y vean por qué se les murieron, este, investiguen más, Ahí está mi cuenta por si necesitan ayuda. Hay muchos cursos sobre huertos urbanos. En muchos lados hay muchos cursos sobre huertos urbanos. Inclusive, ahí si quieren algo más formal, hay muchas empresas que se dedican a hacer proyectos como tales en empresas o en, en viviendas grandes o así sobre huertos urbanos. Entonces, investiguen mucho, busquen información. La, la información la muy fácil en internet. Entonces, eh, pues anímense a hacer este tipo de proyectos. Eh, como nos comentaba, ¿no? a los niños les encanta estar eh, este, agarrando la tierra y las plantas. Y, que, y si vas y cosechas tu fresa y se la comen en el momento, pues es como... O sea, está muy, muy padre todo eso, ¿no? Entonces, pues a mí me a, a hacer este tipo de proyectos. Eh, aquí en el, en el Centro Cultural me parece que van a dar unos cursos. Y ahí, este, por ahí nos estaremos encontrando, yo creo, ya veremos. Entonces... Eh, Anímense, investiguen, busquen información, eh, yo les puedo ayudar, yo les ayudaré en lo, que yo, en lo que pueda. Igual en algún futuro les estaré dando a lo mejor algún curso de, de huertos urbanos o, o cosas así, entonces, o sobre temas más específicos. Entonces, eh, pues, pues nada, eso, eso es, este, esa ha sido mi experiencia hasta ahora sobre huertos urbanos y cómo he ido yo aprendiendo y lo que sea y demás. Espero les sirva les haya servido mucho. No sé si hay alguna última pregunta o ya. ¿Qué eh, las preguntas? No, eh, al contrario, te queremos también agradecer por, por tu tiempo y por, por estar aquí en este espacio con nosotros. Eh, nosotros les haremos llegar eh, a través de los correos de toda la información sobre actividades del 77 Centro Cultural Autogestivo y también... Eh, actividades de un huerto en CDMX y otras colaboraciones que hagamos en el futuro, que espero que, que sea la primera de muchas. Eh, sí, claro. Y pues en nombre del 77, de la coordinadora Valeria Lemus, eh, les agradezco infinitamente por estar aquí. Yo soy Tania Solá y antes de irnos quisiera pedirles si nos pueden ayudar a activar sus cámaras para tomar una foto de las personas que quedamos aquí. Eh, al final de la charla para subir las redes sociales entonces, no sé si, si me puedan ayudar con eso, activando sus cámaras y Eric, si puedes eh, como dejar de compartir pantalla para que podamos hacer una captura de todos. Listo okay. Súper Entonces Sí, activen sus cámaras por favor Los que gusten ¡Oh, Daniel! Bueno, de todas formas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¡Súper! ¡Oh, Elisa, no te preocupes, también. <ríe> eh, gracias por estar acá. Entonces, pues, eh, si están listos, voy a tomar la captura. Una, dos y tres. Una más, una más. Una, dos, tres. listo, pues muchísimas gracias, eh, que tengan un excelente día, estamos en contacto, síganos en nuestras redes, el 77 Centro Cultural Autogestivo y un huerto en CDMX. Muchas gracias Eric, gracias a todos y que tengan buena tarde. Muchas nos gracias vemos. a todos, nos vemos. <ríe> Bye. Bye.